Homero Santos, ¿los habitantes de ficticia somos realistas? ¿Aceptamos en principio que la liebre es un gato? Juan José Arriola. Doxografías, Palindroma.